Para aceptar mi invitación a participar en este podcast video. Y bueno, estoy encantada de tenerte aquí porque nos conocemos hace muchos años y bueno, para mí es un placer que estés aquí. Y en este episodio voy a contarles a las personas que nos escuchan de lo que vamos a hablar. Vamos a descubrir cómo enfrentarse al miedo a vender. Es una de las preguntas más recurrentes que van las personas. ¿Cómo puedo vender? Tengo pánico a enfrentarme a ese momento de la venta. Es algo que preocupa muchísimo en el, en el ámbito del emprendimiento, pero también en el ámbito de muchos profesionales que se dedican activamente a las ventas, ¿no? Porque al final todos vendemos, como, como bien sabes, ¿no? Es que, y la realidad es que puedes tener una idea de un negocio, un producto, un servicio fantástico, pero si no eres capaz de venderlo, no lograrás llegar a tus objetivos. Y bueno, eh, me encantaría que nos contaras un poco quién eres, Pedro, cómo has llegado hasta aquí... Háblanos de tu experiencia. Muy bien. Bueno, pues nada, Mónica. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Efectivamente, hace años que nos conocemos y además nos hemos conocido en el ámbito comercial, en el ámbito de las sí. ventas, con lo cual es un espacio del cual podemos hablar, ¿no? De, de, de esta experiencia, desde la propia experiencia que cada uno ha tenido, ¿no? Y, y bueno, yo lo, lo cuento como un camino de... De lo, de lo profesional a lo personal que me ha llevado desde el aprendizaje uh, constante y permanente a también cierta curiosidad y también cierto atrevimiento, que es el que probablemente nos hace avanzar y nos hace descubrir y muchas veces enfrentarnos a esos miedos, ¿no? Que todos tenemos a la hora de abordar, bueno, cualquier reto personal o cualquier reto profesional, ¿no? Y bueno y eso que es lo que creo que me ha traído hasta aquí, ¿no? transformarnos desde comerciales vendedores ¿no? hasta, hasta ahora, estar en este otro lado y de, de, bueno, de ayudar a personas, a organizaciones a también vender su proyecto personal, su proyecto profesional. Y eso es lo que probablemente yo creo que puedo aportar, es compartir esa curiosidad y empujar ese, ese, en ese aprendizaje hacia el camino de la venta. ¿no? sí ¿Nos puedes hablar un poco de quién es Pedro De Gea? ¿Cuál ha sido el proceso? O sea, tú trabajaste muchos años en el mundo de las ventas. ¿Vale? Y luego te transformaste a coach, mentor. ¿Y ahora mismo qué es lo que haces? Bueno, pues efectivamente estuve casi, bueno, más de casi 25 años en el ámbito comercial y bueno, como fruto de las diferentes crisis que, que hemos vivido, ¿no? En, en el 92, en el 2008, cada uno de estos eh, momentos ha, ha supuesto un momento de reinvención, ¿no? Y yo creo que para mí ha sido esta vinculada a la crisis con la oportunidad. Y en ese momento de crisis y oportunidad donde uno ve cómo puede resultar útil y cómo puede eh, seguir avanzando en su terreno profesional y descubres que enseñar a otros y compartir tu experiencia es algo que te gusta, que te atrae y te motiva. Y ahí es donde me pongo a, a, en ese modelo y a partir del 2008, que es una etapa de formación, hasta el 2011 en diferentes campos del acompañamiento en personas, primeramente con el coaching, que estaba muy en boga en aquellos momentos, la programación neurolingüística, la gestal, luego pues he implementado estudios de psicología, de programación, de programación neurolingüística, el perfeccionamiento, diferentes ámbitos de la, del, del desarrollo personal, pero muy vinculados con la transformación. Y luego con la parte técnica, la tecnología, las herramientas, y ese mix de, de transformación y conocimientos y herramientas son los que yo propongo. ¿no? Hoy día mi, mi labor está más en acompañar a personas que tienen un proyecto profesional y sobre todo a empresas, organizaciones, en acompañándoles desde una figura de mentorización, mentorizando su proyecto, mentorizándoles a ellos para hacerles más fácil ese, ese camino, esa transición desde la idea del proyecto hacia, hasta ponerla en marcha. ¿no? Y entonces Creo que ese es mi rol hoy, ¿no? el de mentor en el acompañamiento de proyectos. Genial, me encanta. Y bueno, me gustaría eh, preguntarte algo para, para un poco entender, porque es verdad que yo también siempre he estado en el mundo de las ventas y a mí realmente nunca me he metido miedo a vender, pero sí que, que a veces encuentro esa resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona el miedo a vender a muchas personas? Bueno, yo, yo lo, lo, lo voy a contar también desde mi propia, mi propia experiencia. ¿no? Realmente el, el vendedor, de entrada, tiene como un contexto negativo, ¿no? como que culturalmente nos han, se nos ha vinculado con alguien pesado, con alguien insistente, alguien que quiere incluso probablemente engañarte. Eh, tenemos un estigma que, que, que pesa sobre nosotros ¿no? y eso probablemente puede ser una de las causas que, que genera ese, ese ese miedo y, o sobre todo ese peso que, que, que nos acompaña ¿no? probablemente ese sea el primero algo de, de tipo cultural eh... Por otro lado, decir que, que también es cierto que, que al final estamos todo el rato vendiendo, ¿no? Porque en este momento, sí. precisamente, que estamos comunicando algo, pues estamos dibujando una sonrisa, estamos tratando de dejar, de dejar nuestra mejor expresión o nuestro mejor modelo de comunicación. En definitiva, nos estamos vendiendo, ¿no? Cuando saludamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, o nos despedimos, o vamos a alguien por la calle y le enviamos un, un saludo, ya estamos vendiéndonos. Entonces, sí. es, casi es imposible no vender, ¿no? Exacto, Uno, convierte sí, siempre está vendiendo. Siempre estamos vendiendo, siempre estamos vendiendo. ¿no? Con lo cual esa parte es más negativa que es ese rol de la cultura del vendedor que recuerdo que cuando en mis inicios eh, empezaba como comercial mi padre que, que era, era, era, históricamente era gente comercial en los años 60 eh, cuando decidí incorporarme a este mundo eh, después de mi etapa formativa pues precisamente no, no podías estudiar ventas. De hecho a día de hoy no existe una profesión con formación reglada en el ámbito comercial puro. Sí que podemos estudiar marketing, podemos estudiar tanto online como podemos estudiar ingeniería de cualquier tipo, pero no puedes estudiar, no existe una formación reglada, con lo cual el formato, el formato de, de desarrollo de la venta es muy autodidacta y luego se complementa con una formación básica. ¿no? De manera que eso impide también o, o dificulta la llegada del, del vendedor a ese rol más profesional, con, con una característica eh, vinculada a otro tipo de profesiones que vienen desde una formación por, más reglada o con mayor reputación. Exacto, pero realmente el mundo de las ventas al final es un... Eh, como decías, todos vendemos y es un mundo súper bonito porque se trata de satisfacer necesidades de personas, ¿no? De conectar con esas personas para satisfacer necesidades. De, yo, de hecho, cuando a veces doy información de ventas, ah, pues, cursos más, incluso básicos y tal, eh, les digo a las personas que, que, que quieren aprender a vender que al final el vendedor tiene que tener un montón de habilidades. Habilidades sociales. ¿Qué, qué opinas de eso? Tiene que desarrollar muchísimas habilidades bajo mi punto de vista. Claro, eh, yo pienso que, que ese miedo o, o precisamente esa dificultad que tú ahora estás mencionando que está muy relacionada con la confianza y con la seguridad que un, que un vendedor o que un comercial puede tener delante está básicamente vinculado primero con su actitud, su actitud comercial, es decir, orientarse al, al problema del cliente a descubrir el problema o a poder vincular su solución con el problema de su cliente. Ese sería el Ajá. punto número uno, que de luego va, va, a ser un, va a ser un pegamento especial. Pero por otro lado va a tener que tener, unas, que tener unas competencias y habilidades básicas que le permitan conocer a ese cliente y conectar esa realidad, conectar la necesidad del cliente, ya sea que la conozca o no, con lo que él puede eh, poner en valor. De manera que esa confianza, esa seguridad se va a, va a dar, se va a ir haciendo una base más sólida en la medida que el, que el vendedor tenga también competencias y habilidades sólidas para poder moverse en ese terreno y sentirse cómodo y pisando fuerte. ¿De acuerdo? Yo creo que esa es la, la parte fundamental, tener competencias y habilidades claves para entender a su cliente y conectarlo con su solución, ya sea producto o servicio muchas veces también el vendedor tiene como ese miedo al rechazo, ¿no? A los nos. Eh, cuando nos dicen, no, eh, ahora no me interesa tu producto, no me interesa tu servicio, ¿no? Y eso va mermando, ¿no? La, eh, eh, la inteligencia muy emocional o, o yo qué sé, la, la, la situación en la que se encuentra la persona porque al final le afecta anímicamente, ¿no? Entonces le dificulta más poder realizar otro, otra venta futura, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿cómo crees que podría solucionarse eso? ¿Qué, qué le recomendarías a vendedores que reciben nos continuamente y que tienen que seguir esforzándose por, por conectar con ese cliente? Bueno, fundamentalmente enfrentándose probablemente a situaciones en las cuales, si bien el, el rechazo inicial puede ser un componente que le va a paralizar, ¿no? pues el, la negación eh, se dice que es un elemento que incluso dispara, dispara trastornos psicopatológicos, ¿no? es decir... El, entonces, efectivamente, en el ser humano es natural que el, el ser rechazado Es un elemento que, que puede paralizar la, la acción o el comportamiento eh, y, y esto, el vendedor lo debe de ver como una característica resiliente Es decir, como un aprendizaje, no como un rechazo Sino, que, ¿qué me está queriendo decir mi cliente con ese no? Porque el no, en ocasiones, puede ser incluso un indicio de una oportunidad de venta Porque de igual te puede estar diciendo que no a esta propuesta que significa que puede decirte sí a otra. Entonces hay que leer, el vendedor tiene que estar atento, a más allá de lo personal que le dispare la negación, a entender qué le está queriendo decir con ese no, para poder reformular su propuesta y llevarla de otra manera para conseguir otro, otro, otra respuesta diferente o otro no más pequeñito, hasta hacerlo un sí condicional. De manera que para mí ese es el elemento clave, desde la paralización, llegar a tomarlo como una, eh, como una nueva oportunidad. Diría. Exacto, como una, porque es, eh, de, se dice muchas veces que cuando hay un no, es cuando empieza realmente la venta, ¿no? Eso es, eso es. Eso porque es cuando tú tienes, y claro, el vendedor al final es un poco psicólogo, ¿verdad, Pedro? Un poquito, esto cuando, cuando yo iniciaba mis estudios en psicología, recuerdo que una las primeras en el primer curso, en el primer año... Eh, había una pregunta que me resultó muy impactante ¿no? en uno de los test que se hacían en los primeros que decía que si se podía considerar psicólogo al camarero ¿no? porque también se decía que el camarero era o, el camarero, o un vendedor también tiene parte de psicología bueno, decir que hay que, que más que psicología para no meternos en un terreno que no nos corresponde, eh, yo creo que tiene que ver más con, el, con el, la escucha de entender Ay, al otro para poder responder, responderle adecuadamente ¿no? y entonces esa anticipación y esa experiencia puede formular como una habilidad o una competencia más, eh, más, digamos, más influyente y como mezclado con ese concepto también de calidez, ¿no? De, de, de, de, de aproximación cálida hacia la conexión con el otro, ¿no? Digamos que tendría esa, esa doble vertiente, ¿no? Más que de psicólogo, ¿sí? Aunque sí, sí que tiene características, ¿no? ¿no? Bueno, de exacto, de escucha, de identificar cosas, ¿no? El lenguaje no verbal, ah. del lenguaje verbal. Eso. No quiero decir que sea terapeuta, sino que tiene que desarrollar ciertas habilidades que tienen más que ver con el análisis, ¿no? De, de, y, y, la, y bueno, y, y esos datos recogerlos y transformarlos en, lo que, en la información que necesita, pienso yo. Curiosamente, hace unos, bueno, hace un par de años, hace unos años, escribí un artículo sobre la inteligencia emocional en las ventas, donde hablaba de la importancia de que el vendedor tenga inteligencia emocional respecto a, pues, a las circunstancias que se nos dan hoy en día en el mundo de las ventas, ¿no? Bueno, ese post fue el más ha sido el más leído de todos los que he tenido y es más, mucha gente me preguntó, oye, ¿cómo puedo desarrollar esa inteligencia emocional? Me acabo de acordar porque es verdad que la gente sí quedó, se ve que hay mucha inquietud en ese aspecto de cómo desarrollar las habilidades de inteligencia emocional, o sea, de saber eh, aceptar el no, de seguir mmm, trabajando sobre las propuestas, seguir identificando eh, lo que se puede hacer, pero bueno, ya creo que nos has contestado, ¿no?, con respecto al conocimiento del cliente, no sé si quieres dar algún consejo más al respecto. Bueno, ahí está el conocimiento del cliente pero también el autoconocimiento del de la mismo comercial. El vendedor también tiene que conocerse muy bien para saber cuando está desplegando su comunicación más allá de lo visible y está haciendo un una interacción donde están las emociones interactuando ¿no? por el rechazo del, del propio suyo, por la interacción con su cliente para poder, poder hacer un ajuste, un ajuste fino que le permita eh, esa comunicación Favorecerla. ¿de entonces, por ahí es donde viene un poco la inteligencia emocional. Yo suelo decir que, que el, hoy día el reto del vendedor, más que ser un profesional, es ser un experto. Porque con lo de profesional solo ya no sirve. ¿no? Y entonces ese nivel de expertise o de experiencia, de, de experto, le tiene que hacer esta, estar atento precisamente a, ese, a esa inteligencia, primero propia, ¿no? inteligencia emocional, de su propia regulación emocional, de su propio estado de ánimo. Incluso yo le daría algo más más simple que es la actitud comercial que, que tiene sí. que tener en una, en una en toda conversación ¿no? Sin, y eso tiene que tenerlo muy identificado para que no se convierta en ese en una brecha ¿no? que a veces cuando el vendedor percibe una dificultad a la hora de poder entender a su cliente o realizar un proyecto o cerrar un, una venta un negocio, pues lo que suele aparecer pueden ser brechas de tipo del conocimiento del cliente, no conozco el, del, el, el cliente, no conozco suficientemente la oferta que puede estar teniendo mi cliente, ya no tengo la información suficiente para comunicarme, no conozco los canales adecuados que necesito en este momento. Y ahí se puede establecer una, una brecha grande que desemboca en un, en un atasco emocional de impotencia o de actitud menos, menos positiva y, por lo tanto, menos proactiva. Yo creo que va un poco en el, en el, en el cuadro de la inteligencia emocional lo, lo llevaría a este punto. Muy bien. Y por ejemplo, si llega un emprendedor a ti o una persona que tiene un negocio y que eh, tiene miedo a vender, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías de entrada? No sé, ¿qué se te ocurre decirle? Porque muchas veces es simplemente lo que tú dices, desconocimiento de muchas cosas respecto a la venta. Bueno, yo creo que es fundamental eh, prepararse muy bien y eh, conocer muy bien eh, tu producto o servicio. Esto, tenerlo, ser, ser el, el experto de tu producto porque hoy el, el, el, el emprendedor se va a encontrar a diferencia de, de en otros paradigmas anteriores donde el que vendía algo o un servicio era el que sabía, el que manejaba la información de ese producto. ¿no? Hoy día tienes la posibilidad tienes que establecer un, eh, la posibilidad de que existe un equilibrio y que tu cliente posible sepa tanto como tú. De manera que el primer mandato será conocer mejor que tu cliente la, tu propuesta de valor. Conocer Para eso requieres investigar muy bien a fondo tu mercado, tu, tu producto, también eh, conocer muy bien el, el, el, el, el, tanto el producto como el cliente el mercado, también tenerlo muy preparado investigar hasta la última gota dentro de hoy día tenemos herramientas a nuestro alcance que nos permiten conocer muy bien de manera que antes de ponerte delante de tu cliente por ejemplo yo sugiero que lo vendas a tu comunidad o sea propon a alguien cercano a ti de confianza Hazle esa propuesta, esa idea que tienes en la, en, encima de tu, de, de tu mesa, ¿no? O sea, y que practiques antes. Claro, y que alguien cercano te rechace o que te, no lo vea y que te pueda decir dos o tres exploraciones antes de llegar a un cliente real. No la cagues con un cliente real. No vayas directamente a vender a alguien cuando no lo has probado antes en, en círculos más cercanos, ¿no? Para mí, eso sería la secuencia: conocer muy bien tu producto, ser un experto en tu producto, dos, conocer muy bien a tu cliente o posible cliente. Y tres, tener pruebas evidentes antes de que el producto encaja o la solución con lo que tu cliente pueda necesitar. O sea, que tú no estás de acuerdo, por ejemplo, en vender algo a alguien que no necesita, por lo que me acabas de decir. Claro, eh, no correr el riesgo de quemarte o quemar tu producto para vendérselo a alguien que no lo necesita. Esto se ve muy bien cuando, cuando desarrollamos el lienzo del modelo de negocio, ¿no? donde, donde identificamos cuál es tu propuesta de valor y enseguida señalamos cuáles son mis clientes objetivos. Pues ahí es donde están tus clientes target, ¿no? De donde tú has definido cuál es el cliente. tú tienes Hay un cliente para un producto de forma inicial. Luego pueden aparecer de forma paralela. Pero inicialmente tienes que identificar claramente a quién te quieres dirigir. No, no vas a tener recursos suficientes ni tiempo para dirigirte a un mercado enorme o a todos los clientes. Tienes que seleccionar muy bien tu comunidad, ¿no? Y para mí eh, esa es una pregunta. Y, y también decirle a este emprendedor que por qué... ¿cómo puedes justificar que yo soy el proveedor de, la, de lo que el cliente necesita? ¿no? ¿Por qué comprártelo a ti? ¿no? Porque responderé solo uno en primera persona, ¿por qué me compraría yo esto a mí mismo? ¿no? Ah, mira. Y, claro. Claro. claro. Es un de, claro de, de, eso te hace pensar en las necesidades, en las objeciones, en, en todo lo que puede conllevar esa venta, ¿no? Eso es. Eso. Yo, por ejemplo, cuando vendía, no, no era de las vendedoras, no era de las vendedoras agresivas, ni porque también se tiene esa imagen del vendedor agresivo que intenta vender bajo cualquier circunstancia. Yo soy de una vendedora más bien de un estilo consultivo, ¿no? Que sí. prefiero asesorar al cliente y que la venta al final se da por, por el propio peso de, de que el cliente se sienta atendido y asesorado en todo momento, ¿no? No sé si estás de acuerdo con ese tipo de venta, a mí es que es la que me, me ha funcionado siempre. Bueno, yo creo que a diferentes tiempos, eh, etapas de, de, de, de la economía, de la sociedad, o de, requieren diferentes perfiles. Probablemente ese perfil en momentos donde había un, ex, un exceso de, de demanda y poca oferta pues podría ser algo que podría equilibrar ese, esa balanza, ¿no? Desde luego hoy día el poder ya no lo tienes tú, entonces el estilo más directo, más agresivo, más dirigido hacia la, hacia la solución no termina de funcionar, el, el, el cliente se siente poderoso, ya que tiene a su alcance otros canales de, de llegar al producto, tiene una oferta inmediata y a golpe de clic, entonces... Probablemente este dibujo que tú haces de tu estilo de, de venta, ¿no? Eh, de, de mirar el cliente como una relación a medio o largo plazo, probablemente sea lo que hoy día se puede ajustar más, a dependerá también el sector y el mercado. El mercado Pero sobre todo sí. pensando, claro, siempre pensando en el valor que aporta el vendedor como individuo, como persona, que no puede ser sustituido por, por una máquina. ¿Eh? Uh -huh. eh, que, que todo aquello que puede ser automatizado, evidentemente que es, es una oferta y demanda, pues es una subasta eh, que está vinculada más con el precio o con una situación automatizada, pues el vendedor, el comercial, la persona no aporta valor, entonces rápidamente será sustituido por, ese, por esa automatización digital o de otra índole y entonces el comercial donde va a aportar más va a ser en la relación, en la construcción del, del, del, de la relación a medio plazo para que el cliente tenga ese revenue ¿no? de, de, de repetición de compra en el medio plazo que verdaderamente donde va a tener la suma el, la empresa Exacto. va a ser en el, en el medio largo plazo, no, no quizás Exacto. tanto en el corto. De manera Exacto. que el foco debe estar ahí, ¿no? en, en la calidez que, de la relación y por supuesto en la competencia que acompaña al conocimiento del cliente y su necesidad a medio plazo vamos a decir, medio largo plazo, ¿no? En el corto. Esa es mi, mi, mi opinión. No, súper. Y, y respecto a las nuevas tecnologías, ¿crees que los vendedores hoy en día están actualizados? Porque yo sé que tú das formación con tu empresa sobre el tema de, de la digitalización comercial. ¿Cómo ves ese mercado? ¿Crees que todavía falta mucho o que la gente está actualizada? Bueno, a ver, eh, creo que todavía estamos en el camino. Estamos empezando, quizás el año pasado ha, ha venido a dar un golpe encima de la mesa ¿no? para acelerar ese proceso, pero a día de hoy mi experiencia es que todavía existe una gran o una enorme brecha digital que está muy vinculado con lo cultural, ¿no? con la cultura de, de los procesos comerciales más tradicionales y que ahora están en ese, en ese momento de revolución. Y ya sea, es una realidad que no hay una marcha atrás, que es la digitalización del proceso, de lo, todos los procesos y el de ventas también, y entre ellos el, la omnicanalidad, la venta ya no se produce solo por un canal, ya no estamos discutiendo si es on Offline, sino que es una suma de, o una mezcla de todo, y ahí es donde se encuentra una resistencia al cambio eh, propia de esta transformación. ¿no? Y ahí yo me estoy encontrando con dificultades a la hora de digitalizar los procesos de venta. Ahí hay una, una inicialmente una resistencia al cambio que seguirá venciendo en la medida que, sobre todo en las capas, eh, vamos a decir, de, de edad. Eh, los más senior o los más junior ahí va a haber esa ese transición y eh, encontramos una resistencia más en los senior bueno pero también por, por, por, por su propia cultura de la, claro. de la el proceso y su experiencia donde no ha necesitado tanto la tecnología y donde se ha visto que el valor estaba en el encuentro personal no la venta personal la venta asistida la visita tradicional la ruta bueno este tipo de, de la llamada <risas> telefónica ¿sí? de eso sabemos algo ¿no? la ver, no, verdad y ahora ya no es tanto así, ya no es tanto así, sin lugar a dudar. No es una cosa u otra, sino es una mezcla de cosas. Exacto, que a lo mejor no hace falta visitar tanto al cliente, sino mantener una conexión online ¿no? y luego puntualmente realizar esas visitas. Pienso, no sé, sí. creo que ha evolucionado así, ¿no? Va, va por ahí. El, el mensaje que daría es que, que, ya, que es ya, o sea, no esperes a, a dar esa transformación o a dar ese salto hacia probar eh, otro tipo de herramientas y bueno, y probablemente enfrentarte a ese miedo que te da el desconocido el conocimiento de las herramientas, hacer el CRM como el centro de tu espacio de trabajo personal, el comercial, ¿no? el, el, el gestor de relaciones con tus clientes, ya seas autónomo o seas eh, por cuenta ajena, eh, tienes que, que se, sentirte cómodo ahí, ¿no? y eso es esa transición en la cual el comercial, el vendedor está ahora peleando ¿no? con ese modelo de transición, pero yo estoy... Soy muy optimista y, y creo que, que esto, este punto en el que estamos está suponiendo una, una aceleración brutal para esa transformación. Yo creo que lo, lo, yo lo estoy percibiendo así. Vale, y entonces, como bien decías antes, hay mucha gente que tiene miedo de ser eh, sustituidos por una máquina. vale, Pero en este caso, un vendedor que realmente aporta valor nunca va a poder ser sustituido por una máquina, con lo cual es una profesión de futuro. Totalmente, totalmente. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente, el vendedor que sea capaz de, de entender que su mayor valor está en eso que no puede ser sustituido por una máquina, que es eh, como hacer puntos de contacto que hoy por hoy, donde la inteligencia emocional, donde todas las habilidades propias del ser humano por el momento no se espera que estén sustituidas por una máquina y entonces el, el vendedor que sepa entenderlo y que además se transforme, se forme en esas competencias que no le son innatas y que probablemente en otro tiempo Mónica, había como una larga transición no teníamos como 10 sí. años por delante, 5 años por delante para poder formarnos, adaptarnos a las anteriores revoluciones que ha habido no en la historia de la humanidad hoy día es ya eh, no hay un siglo para adaptarse a una revolución, 4.0, 5.0, ponle el numerito que quieras y realmente requiere que el comercial tiene que asumir que ese momento es ya y que debe acelerar su proceso de transformación buscándose eh, formación, a, a, acudiendo a, a diferentes herramientas que existen en el, en, el, en el mundo digital y tiene que dar ese, esa aceleración en, en este momento, ya, ese es el momento, no, no hay tiempo o sea, No puede esperar a ver qué pasa, no. porque esto no, no hay marcha atrás, ¿no? En esta digitalización y en estos cambios que estamos viviendo que se han acelerado, como bien dices, porque yo creo que si no se hubiesen dado de una manera mucho más lenta pero okay. vamos, ha sido, ha sido increíble el cambio, pues ya no, no hay marcha atrás. Bueno, Gracias. Pedro, por último, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ayudas tú a un emprendedor que acude a ti y no tiene ni idea de vender? ¿Cómo, eh, ¿Puedes explicarnos los pasos que le aconsejarías a esa persona para que empiece a poder vender su producto o servicio? Sí, claro, claro. A ver, yo de alguna manera lo que hago es siempre, cuando alguien viene a buscar eh, mi, mi mentorización lo primero que nada es identificar eh, a nivel personal cuando es un, un, es un individuo, un emprendedor pero cuando es un equipo de ventas también no lo amén, que vamos amén. a hacer de forma individual o colectiva es identificar cuáles son sus fortalezas en qué es bueno, en qué es buena en qué, qué hace muy bien, ¿no? qué se le da muy bien vale porque de ahí luego lo vamos a conectar con eso que se le da muy bien a la hora de cómo lo va a vender muy bien no eh, de identificar cuáles son sus fortalezas, también identificar qué va a necesitar fortalecer, qué va a necesitar desarrollar, entonces ese es el primer momento de identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de desarrollo que va a necesitar para conectarlas con su propuesta de valor. De manera que si es un producto o servicio, pongo un ejemplo, que va a requerir de un volumen alto de clientes o de, o de frecuencias o de contacto, pues probablemente, y además de forma directa y personal, vamos a tener que mirar que sus fortalezas sean la comunicación, las relaciones, los vínculos, ¿no? y si no lo son, pues habrá que tener un plan para que o bien él o bien alguien o algo haga supla esa situación. Es el punto número uno. Luego tener muy claro cuál es su propuesta de valor y que no esté vinculada solo con la parte técnica de su producto, sino qué problema resuelve, cómo va a hacer mejor la vida de su cliente o de su empresa, cómo va a mejorar su cliente, ¿no? tener muy claro cuál es su propuesta de valor y sobre todo su propuesta de valor única, la más importante. Probablemente tenga 5, 6 o 14, pero vamos a identificar cuál es el mayor valor. Tercero, cómo describir lo que vende. Cómo, cómo explicar cuál es su storytelling. ¿Cómo, cómo contaría, cómo va a contar lo que vende. ¿A quién se lo va a contar? ¿Cómo se lo va a comunicar? Construir un potente discurso de venta con todos sus componentes que debe tener. No solo quedarse en la parte de la descripción técnica del producto, sino con la conexión de la historia. Eh, ¿Cómo lo va a contar? Y ya no solo en un momento de encuentro con un cliente presencial, por ejemplo, sino en ese contexto de omnicanalidad. ¿Cómo va a ser su forma de contarlo en diferentes canales? Online, offline... Bueno, de cualquier de los momentos donde quiere estar, ¿cómo lo va a contar? Y por último, le voy a proponer que tenga un plan de validación por cada una de las fases que se ha propuesto eh, y que vaya cubriendo la, cuál es la etapa 1, cuál es la etapa 2, cuál es la etapa 3, hasta llegar a ese momento de éxito, que tenga un plan muy claro para validar, aprender, corregir y, y ir pasando de la etapa 1 a la etapa 2 hasta la etapa que haya marcado, que puede ser la 3 o la 5 en función de su modelo de negocio, para que tenga la seguridad de que vaya dando pasos firmes entre la etapa 1 y la etapa de éxito. Para mí serían estos los pasos claves que yo suelo sugerir y que suelo trabajar con, con los emprendedores o con las empresas que se, que se dirigen a mí para que les acompañen este viaje de mentorización sí. o de acompañamiento para, para los retos que hoy tienen. Y hay de diferentes tamaños, o sea, lo podemos hacer con un emprendedor. Sí, se aplica a todos ¿no? los tamaños, sí. O con una multinacional, que probablemente los problemas son más grandes en dimensión, pero en su, en su medida son exactamente igual ¿no? que el pequeño, ¿no? De lo que acabas de decir, hay dos cosas que me, con las que me quedo. El tema de la omnicanalidad, que tienen que trabajar en el mundo online y que es verdad que muchos de ellos todavía no saben trabajar adecuadamente o, no, o están en proceso de aprender a trabajar adecuadamente. Social selling, ¿no? Y también, que te quería preguntar, la marca personal para vendedores. ¿Lo ves importante? Porque yo también mentorizo a personas que quieren trabajar su marca personal y muchas veces cre creo que la marca personal... Eh, puede ser un punto diferenciador, no sé qué opinas al respecto. Sí, eh, a ver, yo lo, lo, lo, cómo lo opino y cómo lo vivo. A ver, en, en una etapa, no sé, hace 20 años, ¿no? digo en el siglo XX, ¿eh? Mira, voy a decir, porque hace 20 años era el siglo XX y estamos sí. en el siglo XXI, el, digamos que el, el, el poder, la, la información que le acompañaba al vendedor eh, le venía dado por su posición, Me lo, por ejemplo era el delegado comercial de una determinada empresa con un nombre y eso ya de por sí le daba ese, ese poder, ¿no? era, era alguien poderoso porque le acompañaba el, el, el, el, la marca detrás, ¿de acuerdo? Eh, eso, esto eh, ya se perdió hoy eh, para, el, para el cliente vendedor no supone en sí una asociación con una marca porque trasciende más allá de la marca, la persona no es el, quien, quien tiene la, el, el, el poder de acompañar la marca porque el cliente puede percibirlo que donde está el poder de la marca es en la página web, en las redes sociales de la propia marca ¿sí? y entonces ahí se, se difumina de manera que el vendedor tiene el reto de trabajar su marca personal la de su nombre y apellido para ver más allá de la extensión de la marca que pueda representar o la, cual pueda, o la cual pueda estar desempeñando en ese momento ese trabajo, sino que tenga por sí mismo una propia marca de valor para el cliente. Es decir, que sea alguien influyente en su área de, de, de, de, de trabajo. ¿no? Y eso es clave que tiene que ser a través de esa marca personal. Eh, en ocasiones podemos decir que es algo de marketing online, que lo trabaja la empresa y hace en sus redes sociales, pero... Esto es una cuestión que tenemos que los que nos dedicamos a acompañar a los vendedores es hacerles ver que la marca personal es personal, es tu nombre y apellido y la que, lo que añade valor lo tienes que trabajar tú para que tu cliente te vea como una referencia a nivel personal y luego el valor se lo dé, con la, sea al invertido, es decir, sea tú quien aportas valor a tu marca que representas, no la marca la que te da el valor a ti, como era en el siglo XX. Ahora sí, tiene que ser, te tiene que ver como un referente, alguien que es, que es referente en el sector, que tiene buenas conversaciones en redes sociales, que participa en eventos off y online, que tiene un conocimiento in, in, in interesante de su, de su sector, de la competencia, de su empresa, en fin, que es alguien que se maneja bien y todo eso es la marca personal. Bueno, más cosas que eso era... y, tú bueno, experta, y a veces ¿no? las marcas antiguamente no querían que sus perso las personas que trabajan en la empresa tuvieran una marca personal desarrollada, pero yo creo que ahora son conscientes de que una marca fuerte de, del equipo de ventas lo que puede hacer es beneficiarlos porque trae más gente, ¿no? Trae, atrae ese tipo de cliente que les interesa, ¿no? Porque lo ven como experto en el sector representando a esa marca, ¿no? Sí, a, a día de hoy también es decir igual que antes hablábamos de que hay una brecha, una resistencia. Las empresas todavía se resisten. A que... Sí, a, claro, es un cambio de cultura también. Sí. Entre, ¿Cómo va a ser mi vendedor más que yo? Va a ser más re... claro, pero ya empiezan a asumirlo, ya empiezan a ver que, por ejemplo, en, en servicio postventa eh, o en atención al cliente, pues se, está muy, se valora muy, de forma muy cercana muy próxima el nombre de la persona que me ha atendido, ¿no? Se hace una mención expresa. Y el cliente, sobre todo hablamos del consumidor final, también del consumidor industrial pero hablemos del consumidor final que usa los productos y servicios, cada vez le gusta estar más conectado con personas con nombres y apellidos y menos con marcas, excepto que las marcas sean los marks, ¿no? que sean marcas que verdaderamente tienen ese, ese están impregnadas de, de, esa, de esa conexión Que dicho así, se cuentan con, con, muy pocos, eh, con muy pocos números y no son probablemente la mayoría que hay en el sector, entonces en, en el mundo, ¿no? El, ahí las personas son las que conectan a través de esas experiencias que también son conexiones de sus marcas personales y que al final están creando puntos de, de contacto entre los clientes o los usuarios y sus empresas, pero el vehículo es la persona, ¿no? Y esa es la impronta que deja y que alimenta su marca personal. Muy bien. Me encanta me encanta todo este tema, la verdad. Marca personal, comerciales, el miedo a vender. Creo sí. que, le, que hemos desglosado un poquito todo, todo ese tema. Pues la verdad es que, Pedro, ya estamos finalizando. Me gustaría saber un poco dónde, que nos indiques dónde te podemos encontrar, tu página web, dónde estás en el mundo online, para las personas que te escuchen, que a lo mejor quieren preguntarte más cosas sobre venta. Bueno, nada, como, como estamos posicionados, en, bueno por supuesto, en, en LinkedIn... Y, bueno, podéis buscar pedrodegea.es, que es mi, mi, mi marca personal, y, bueno, ni tanto en mi página web como en diferentes perfiles de, de redes sociales, bueno, pues podéis contactar conmigo, pueden contactar conmigo y también ver un poco lo que, lo que hago, ¿no? Y, y ahí es donde está el bagaje, ¿no? En, en, en, esa, en esa demostración de marca, ¿no? Que, es, que está vinculada con lo que es visible de nosotros, ¿no? pedrodegea.es, podéis encontrar o googlear eh, y, y me podéis encontrar. Te pues encantado. encantada Pedro, muchísimas gracias me ha encantado hablar sobre ventas porque es un tema que me pregunta mucha gente o sea que te agradezco mucho que, que hayas querido participar Muchas gracias a ti Mónica por invitarme este, este ratito y que hayamos podido compartir en esta charla tan, tan agradable y, y que bueno y que resulte útil para que nos escuchan y nos ven Vale, bueno, chao Chao, buenas tardes bueno, Ya está